Hola, buenos días. Mi nombre es Sully Juárez. Soy parte del equipo del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo y y seré la moderadora de los webinarios. El viernes pasado presentamos el primer webinario Movilidad Sustentable, Visión Cero y Sistema de Movilidad Seguro. Temas sobre movilidad sustentable y sus beneficios en la salud Enfoque Sistémico de Seguridad Vial, Gestión de la Seguridad Vial, Diseño Vial Seguro, Regulación y Aplicación de la Ley, y Cultura de la Movilidad. El tema de hoy es Visión Cero para la Juventud, Metodología para su aplicación en entornos escolares. Nuestros presentadores de hoy será Gonzalo Peón Carballo y Sonia Noemí Medina Cardona. Gonzalo Peón Carballo es el Director del Programa México de ITDP. Gonzalo ha trabajado en gestión de ciudades y desarrollo urbano sostenible por nueve años. Después de terminar la maestría en Diseño de Ciudades y Ciencias Sociales en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, Trabajó como asesor de políticas públicas en la Organización Global de Legisladores, en donde apoyó el proceso de reacción y análisis de la Ley General de Cambio Climático de México y una iniciativa internacional sobre medio ambiente urbano. Antes de integrarse al equipo de ITDP, fungió como Coordinador General de Gestión y planeación educativa de la Ciudad de México donde fue responsable de un proyecto integral de educación y tecnología. Sonia Noemí Medina Cardona es arquitecta egresada de la Fac Facultad de la Arquitectura de UNAM con un año de estudios en arquitectura y urbanismo en la Universidad Técnica de Berlín. Estudió la maestría en urbanismo en la UNAM y tiene estudios complementarios sobre movilidad en bicicleta en la Universidad de Ámsterdam. Es coordinadora de movilidad activa y diseño urbano en el ITDP, donde desarrolla proyectos y investigaciones de movilidad peatonal en bicicleta y diseño urbano. Ahora le paso el micrófono a Gonzalo que va a repasar la agenda de hoy. Hola, buenos días. Estamos muy contentos de tener este segundo webinario y preparándonos para el tercero. El, el día de hoy eh, eh, vamos a ver eh, eh, distintas cuestiones que tienen que ver con cómo incrementar eh, la seguridad, eh, enviar alrededor de las escuelas eh, lo que hemos llamado Visión Cero para la Juventud, eh, que digamos es este, este proyecto amplio que estamos queriendo eh, llevar a otra, otras ciudades. Eh, vamos a hablar un poquito del proyecto de cómo implementar Visión Cero para la Juventud y ejemplos eh, de cómo lo hemos hecho, eh, ¿no? que ya tenemos eh, en el 2017 y 2018 algunas eh, cuestiones que, que ya están en la calle. Y sobre todo también están en las comunidades escolares, que es quizá lo más importante para la permanencia y sustentabilidad de proyectos de seguridad diaria en entornos escolares. Y bueno, y al final, como ya lo explicó Zuli, vamos a tener una buena sesión de preguntas y respuestas. Eh, bueno, ¿qué es Visión Cero para la Juventud? Eh, además de esta linda niñita en un triciclo, ahorita les vamos a contar qué es. ¿Qué eh, es? Y, pero después de darle un buen un contexto eh, muy breve, ¿no? eh, digamos, hay algunas cosas que tenemos que considerar cuando hablamos de seguridad vial en entornos escolares. Primero es cómo llegan los niños a la escuela, que en México la, en su mayoría llegan caminando. Eh, más del 50%, alrededor del 50% de ellos lo, lo hacen así. Pero también eh, es importante reconocer el riesgo vial. En el país, eh, las lesiones causadas por el tránsito son la primera causa de muerte de niños de 5 a 9 años y la segunda de jóvenes de 10 a 19 años en la Ciudad de México. Y la cifra, digamos, se repite eh, en, en gran parte de, la, de las ciudades del país, variando un poco entre el primero y el segundo lugar, dependiendo del grupo de edad. Y bueno, eh, también es importante reconocer que alrededor del 50% de las personas que mueren son peatones. Eh, sin embargo, dentro de una misma ciudad y dentro del mismo país, la, la, la ocurrencia eh, se, tiene distintas expresiones en distintas zonas. ¿no? En el mapa de la derecha eh, podemos ver eh, los eh, grados de marginación de distintas zonas de la Ciudad de México y cómo en los círculos eh, blancos, verdes y azules, eh, cómo, eh, cómo llegan eh, la gente a la a la escuela, ¿no? Y podemos observar que la mayoría en, el, en las zonas donde los índices de marginación son, son mayores, eh, también son mayores los porcentajes de personas o de niños que llegan caminando a la escuela. Eh, y bueno, con este contexto, pues eh, pensamos en la visión cero que, que, que Clara les habló de, de estos conceptos en la sesión pasada y digamos cómo... Eh, digamos esta estrategia este marco de política pública sustentado en cuatro pilares gestión de la seguridad vial que tiene que ver con, la, con dos cuestiones tanto la digamos el uso de, de datos e de inteligencia para enfocar las, las, las, las soluciones de seguridad vial pero también tiene que ver con la coordinación entre las distintas instituciones eh, que tienen que ver desde obras públicas policía eh, y otras instituciones inclusive culturales como en este caso las escuelas también el diseño vial, que, que es, eh, digamos, habla de la, de la infraestructura, de cómo generar infraestructura segura y, y, y regulación de la ley y su aplicación. O sea, que, que digamos que digamos, haya buenas normas, pero también que estas se apliquen de manera eficiente, ¿no? Lo cual, por supuesto, ha pedido a la tecnología y hay, y hay otras estrategias eh, para esto. Pero, por supuesto, también la cultura de la movilidad. Y de alguna manera en las escuelas tenemos presencia en todo esto digamos, en el diagrama de la derecha se muestra cómo eh, a través de distintas soluciones de aplicación de la ley y principalmente de infraestructura se puede mejorar eh, la seguridad vial en las escuelas, pero también cómo dentro de la escuela y trabajando con la comunidad escolar se puede incrementar eh, la cultura de la movilidad y además se puede, se puede eh, de una manera muy sencilla eh, relacionar la Seguridad vial con sus beneficiarios directos. Entonces, este tipo de intervenciones con, con quien realmente se beneficia, ¿no? que, que digamos, son los eh, niñas, niños, eh, padres de familia, maestros que acuden todos los días a la escuela y de esta manera trabajando con ellos se pueden apropiar de las intervenciones o inclusive si no hay intervenciones y si tienen este desarrollo de cultura pueden exigirlas y eh, buscar o a través de su propia exigencia, pero sabiendo que exigir, eh, digamos, términos de infraestructura, de aplicación de la ley, pues pueden lograrse, eh, digamos, poco a poco cambios integre, incrementales que protejan la vida y la salud de niñas, niños y, y, y todas las personas que, que usan la vía, ¿no? Que, que, digamos, no son nosotros en no las escuelas. Eh, el proyecto de Visión para la Juventud, eh, eh, digamos, se eh, forma parte de un proyecto más, más grande eh, que, que empezamos hace, hace dos años, eh, poco más de dos años en ITDP, que, ha, que trabaja eh, tanto, digamos, las estrategias de gestión de la seguridad vial, eh, con, primero trabajamos eh, en la creación de un diseño de política pública para la genera un sistema de información y seguimiento de seguridad vial en la Ciudad de México, eh, que está en el artículo 48 de la, de la Ley de Movilidad de la Ciudad. Y, digamos, que se creó este marco para que hubiera este cambio, intercambio de información entre las dependencias y se genera una, una mayor rendición de cuentas a través de los datos de seguridad vial. Estamos también trabajando en una estrategia de evaluación eh, de las políticas de seguridad vial, lo no, que hemos llamado los informes de visión cero. Eh, que publicamos el primero en, en 2018 y, y eh, publicaremos el segundo eh, cerca del inicio de clases en, en, este, en este 2019 y por supuesto visión cero para la juventud ¿no? que digamos es esta estrategia focalizada de seguridad vial que nos permite aterrizar gran parte de las políticas que de alguna manera es difícil presentarlas a la población de una manera aterrizada y fácil de entender. Cuando lo, o sea, hablamos del entorno escolar, pues ya no solamente los, eh, digamos, NICs, eh, las políticas públicas y de la seguridad vial eh, nos podemos interesar, sino, digamos, se vuelve algo mucho más amplio. Eh, y bueno, ¿y por qué, ¿Por qué es importante esto? Eh, eh, pues, eh, ¿Y por qué es importante tener esta estrategia, digamos, incrementar el riesgo vial? Pues por distintas razones. En primer lugar, digo que las, las capacidades técnicas se adquieren con la experiencia. Eh, entonces, en, en México eh, se han ido desarrollando importantes capacidades técnicas en temas de desarrollo de infraestructura segura, de, de uso de datos, eh, de aplicación de la ley. Y han sido, digamos, poco a poco, pero se han ido mejorando y la parte de los entornos escolares hasta hace algunos años pues se limitaba tristemente al posicionamiento de los llamados burladeros que hacen más lento la, la salida de los niños de las escuelas y un letrero no y bueno a lo mejor el en horizontal y vertical porque por lo generalmente solo vertical eh, y tampoco había digamos demasiada eh, voluntad política y esta voluntad política, digamos, se puede construir de distintas maneras. Hay una idea tradicionalmente se ataca de, de arriba hacia abajo, eh, que tiene que ver con, eh, digamos, generar leyes, ¿no? digamos, esos esfuerzos tan importantes que están haciendo, por ejemplo, en el Congreso de la, en el congreso de la República, congreso de la Cámara de Senadores, como de la Cámara de Diputados, para tener una ley general de seguridad vial, trabajar muy de la mano con los tomadores de decisiones. Pero... Eh, y también, inclusive, con otras organizaciones eh, de la sociedad civil. Pero también es importante reconocer la, eh, eh, que la seguridad vial, que la voluntad política se construye también de abajo hacia arriba, desde las propias eh, comunidades. ¿no? Eh, cuando las comunidades empiezan a exigir y saben que exigir, eh, digamos, también estos cambios pueden ocurrir, especialmente en su relación con los gobiernos locales. Eh, en algunos casos, ¿no? en podemos, encontramos a autoridades que se enfocan en, digamos, que cuando hay algún siniestro de tránsito, pues en algunas colonias populares exigen un tope. Y en algunos otros casos, a lo mejor un voladero, una patrulla, pero, digamos, no hay esta visión integral. Entonces, al dotar de capacidades a la, a la sociedad, a la comunidad escolar, pues también ellos pueden hablar y tienen relación tanto con sus eh, congresistas locales como con sus autoridades municipales y se pueden generar estas exigencias y en estas zonas y también digamos la tercera cuestión que es importante reconocer es que hay una pareciera una falta de recursos y no es que haya una falta de recursos sino que los recursos se utilizan eh, principalmente en infraestructura que promueve altas velocidades, inclusive en entornos escolares y entonces una vez que esto quede más entendido se puede eh, trabajar eh, más en el tema y pueden, digamos, fluir los recursos. Y bueno, y de esa manera, digamos, al ser la infraestructura escolar, eh, la infraestructura social mejor distribuida en las ciudades, se puede cubrir distintas zonas escolares e inclusive toda una ciudad. Entonces, al enfocarse en zonas escolares, también estamos, eh, digamos, trabajando en toda, en toda la ciudad. Eh, y bueno, eh, un poco cómo hemos hecho estos pasos para visión de cero para la juventud. Eh, hemos eh, trabajado este proyecto en, en cuatro pasos, eh, digamos, con, con este enfoque incremental del que hablé antes. Eh, en primer lugar, eh, digamos, está la selección de la escuela, eh, que, eh, digamos, eh, esto tiene que ver con identificada escolares prioritarios es intervenir, pues, Puede tomarse en cuenta el riesgo vial, cercanía a puntos negros, puntos críticos de seguridad vial o también de un enfoque mucho más preventivo donde existan alta concentración de población vulnerable, es decir, muchas escuelas juntas o la cercanía con vías primarias, es decir, distintos factores que tengan que ver con el, tanto con el riesgo vial como con la, el uso de la infraestructura por población vulnerable. Luego hay que valorar este riesgo vial eh, utilizando alguna metodología de inspección eh, y identificar la infraestructura vía que se va a intervenir y generar una línea de base para que podamos, digamos, eh, después evaluar eh, la, la intervención. Luego la intervención en el entorno escolar, eh, digamos, puede hacerse de manera eh, temporal, ¿no? Con las, eh, digamos, clásicas intervenciones de, de urbanismo táctico, que en este caso reforzadas por la propia comunidad escolar y promover también intervenciones que tengan que ver con la aplicación de la ley, a veces también eso puede ser muy útil, y después eh, hacer una evaluación del mismo. Es muy importante destacar que todo esto se tiene que hacer de la mano eh, con la comunidad escolar, ¿no? como, como se muestra ahí abajo. Eh, de esta manera se promueve la apropiación de las soluciones. Eh, y, y es quizá, eh, digamos, una de las grandes ventajas de trabajar de esta manera eh, en el de seguridad vial que de algunas otras formas pues, pueden parecer poco eh, populares. Algunos de los criterios eh, para seleccionar las escuelas, eh, digamos, es que sean escuelas primarias y secundarias, eh, digamos, por, por la incidencia eh, de mucho tránsito y, digamos, el, el, por la causa de, de muerte, ¿no? Eh, que sean escuelas públicas o privadas, digamos, esto digamos, eh, no, no es tan importante, pero eh, digamos, eh, digamos, si vamos a seleccionar alguna, pero sí, digamos, pueden tener enfoques, eh, enfoques distintos, ¿no? En, en la Ciudad de México es más común eh, la, que los viajes a la escuela se hagan caminando, sobre todo en, en, en escuelas públicas. Eh, y parte de esa solución se enfoca en mejorar la seguridad de, de peatones. En Sin embargo, también se si eh, si trabaja en escuelas privadas, hay, hay muchas cuestiones por hacer. Y aquí en, en la Ciudad de México también está, estamos probando con distintas zonas. ¿no? Y hay zonas donde pues, también eh, digamos, mucha gente ya caminando de todos tipos, e inclusive eh, también eh, jardines de, de niños. ¿no? que, que digamos, Eso es doblemente peligroso por digamos, el tema de las, las carriolas y esto. Eh, y también, digamos, en este caso, digamos, el tamaño de la matrícula, que tuviera doble turno. El doble turno es muy importante por la oscuridad que hay, eh, eh, digamos, de ciertas horas, ¿no? Y eh, sobre todo la salida de los niños, que eso también puede aumentar el riesgo. Eh, y sobre todo la cercanía a vías primarias, la eh, distribución modal de los estudiantes, no es posible hacer encuestas para saber cómo llegan los niños. Eh, y también, digamos, a lo mejor a veces también es útil identificar indicadores de iniquidad en un censo o algo similar, ¿no? Eh, el eh, análisis de entorno escolar, eh, digamos, para el evaluación del riesgo, eh, tiene tres objetivos, eh, que es identificar elementos de infraestructura vial que deben ser intervenidos, definir la línea base e involucrar a la, a la comunidad escolar. Y digamos, hay muchas eh, maneras de hacer esta evaluación, hay una de seguridad vial, nosotros tenemos una guía de, que trata al respecto y eh, sol soluciones de bajo costo. Eh, se pueden hacer análisis del entorno escolar en talleres con la propia comunidad donde la propia comunidad identifica las zonas de riesgo y hay una metodología que nos gusta mucho que se llama análisis de conflictos eh, viales o análisis de conflictos de tránsito eh, que nos permite evaluar, eh, digamos, el riesgo vial y, y tener líneas de base sin la necesidad de que ocurran eh, siniestros de, de tránsito. Este es un ejemplo de, que tenemos afuera de la secundaria 4, Moisés no science en Rivera de San Cosmo y la Ciudad de México, donde hicimos una línea de base del riesgo vial utilizando la metodología de, eh, de análisis de conflicto de, de tránsito. Eh, digamos, en lo que en el, a su izquierda tiene un mapa, ¿no? Que se, se ven las zonas donde se han, se han, se han revisado, donde se, donde se hacen los, los análisis, y a su derecha, digamos, está un diagrama de conflictos. Estos conflictos se. Eh, digamos, son eh, situaciones en las que si no hay un cambio en la trayectoria eh, de los usuarios de la vía, especialmente estamos hablando en este caso de eh, niñas y niños que entran o salen de la escuela y eh, principalmente de distintos tipos de vehículos, eh, pero sobre todo automóviles, y, y automóviles, transporte público, transporte de carga y motocicletas, si no hay una variación de, de sus trayectorias un siniestro vial hubiera ocurrido entonces para valorar la, eh, la gravedad eh, se toman las consideraciones en, en el eje de las, de las X eh, se encuentran eh, los eh, digamos segundos eh, eh, hacia el conflicto y en el eje de las Y eh, la velocidad y bueno de, de, depende también también cuántas veces se repite y bueno, esto se indica en un, en, un, en un mapa y nos permite tener una línea de base muy clara eh, que, nos, que es, nos hace saber qué tan peligroso es nuestra eh, zona escolar, especialmente lo más cercano a las entradas y salidas de las escuelas. Eh, y nos permite tener esta evaluación muy específica, esta evaluación de impacto. De la zona, porque normalmente las, las evaluaciones eh, que, que solemos hacer eh, hablan de evaluaciones de cobertura, es decir, se pusieron tantos bolardos, se extendieron tantas manquetas, pero eso pues, no mide el impacto ni exclusivamente la cobertura. Entonces, de esta manera pues, no nos gusta porque podemos medir el impacto sin que estemos contando eh, muertes o lesiones. Y bueno, también no hay que olvidar que es necesario recibir la retroalimentación de padres, madres y profesores de los resultados, digamos, ya que ellos acuden cotidianamente y hay algo que se nos puede ver rescapado a, a los expertos. Y también pues, tenemos que trabajar con expertos para, para proponer una, una, un cambio infraestructural que sea permanente. Eh, eh. Digamos, para esta parte de trabajo con las escuelas, ¿no? que digamos, este, este proyecto tiene mucha relación del trabajo con la comunidad, eh, nos enfocamos en, nos adaptamos un, un modelo, que es el modelo de cambio de comportamiento de la organización Inglesa Sustrans, que trabaja todo el tiempo con 120 escuelas en la Ciudad de Londres, que eh, se enfoca en que haya una apropiación eh, de, las, eh, de los conceptos y de las ideas y que a este hagan que la gente se comporte de manera distinta. Eh, tiene cuatro pasos eh, y que es mantenida en el tiempo, no, no solamente como, digamos, en algunas organizaciones hacen, eh, por ejemplo, en las universidades, hay unas, llevan pilotos, llevan expertos, llevan inclusive víctimas a las universidades y se enfocan mucho, por ejemplo, en conducir sin, sin alcohol y, digamos, es un, es un momento, eh, pues, pues una, una emoción muy fuerte, ¿no? Ya que ven a sus hijos, los, los, que son los pilotos, o ven a una persona que sufrió eh, un, un hecho de tránsito muy grave o que, que tiene alguna lesión permanente o que tiene alguna otra situación similar. Y se ha demostrado que eso en el corto tiempo, digamos, tiene un efecto, ¿no? Y digamos, ahí está, digamos, concientización y hay un pequeño cambio de ordenamiento que tiene una duración muy, muy breve después el tiempo pasa, digamos, esto se olvida. Entonces, por lo que, digamos, el, eh, esta organización adaptó un modelo de hardware de cambio de comportamiento para que sean de eh, comportamiento sostenidos en el tiempo. Entonces, para esto es muy importante seguir estos cuatro pasos, ¿no? Primero, sensibilización, que hay que identificar barreras y generar expectativas de lo que se va a hacer. Eh, empoderamiento, que es de generar habilidades en la propia comunidad, entender lo que lo pueden hacer. Acción a, a cosas que sean divertidas e interesantes para que se vaya haciendo en la propia comunidad. Y luego en la parte de, de sostenibilidad se enfoca mucho en que haya líderes que tengan esas capacidades y que vayan buscando que esto se repita. La sensibilización, pues, primero, hay que, hay que, siempre hay que conocer a la comunidad escolar, a los, a los padres de familia, que son los eh, últimos responsables de, los, de las niñas y los niños. Y bueno, y obviamente los demás sectores de la, de la comunidad escolar. Eh, pero el empleamiento, pues, que se busca dotar de herramientas para poder actuar, eh, también otra, adaptamos otra metodología de, de sustras, en este caso de co-diseño, ¿no? para para formar competencias en la parte del diseño vial seguro, eh, digamos, con esta estrategia de co-descubrir, co-desarrollar, de co-diseñar de y co-implementar. Y bueno, en la acción, digamos, tiene que son, una, son, son cuestiones prácticas, ¿no? Como intervenciones temporales a la infraestructura, intervenciones, luego intervenciones permanentes, intervenciones de aplicación de la ley, y digamos, todo esto, en, en, digamos, en este caso, en, en el entorno en escolar, ¿no? Y, bueno, la sostenibilidad, que, que sean los propios actores los que hagan sus propuestas de acción. Eh, digamos, en, en algunos casos ya la propia escuela puede ocurrirse con una idea y, en, digamos, el ITP o, o alguien más, ustedes pues, pueden apoyarnos con esa idea. Pero lo importante es que en la, en la parte de la sostenibilidad, es que las ideas y acciones que se realicen no provengan de organizaciones fuera de la comunidad, sino provengan de eh, gente de la propia comunidad, y luego, pues, digamos, puedan tener apoyo apoyo externo, ¿no? Eh, y de esta manera, y las hagan, digamos, estos líderes que van a hacer que se mantenga, digamos, la llama encendida de la ciudad. Ahora les voy a hablar sobre, sobre los dos ejemplos eh, de la aplicación de Visión Cero eh, para la Juventud en la Ciudad de México. A partir de estos dos eh, ejemplos, eh, pues ya hemos tenido diferentes aprendizajes durante estos dos eh, últimos años que creemos que se pueden replicar de manera exitosa con diferentes comunidades con las que vayamos a trabajar durante los siguientes años. Entonces, eh, bueno, primero voy a empezar con el primer eh, proyecto piloto que desarrollamos durante el año escolar 2017-2018. Eh, es importante mencionar que durante todo el proyecto de Visión Cero para la Juventud eh, se ha desarrollado eh, a través de, de, de cuatro diferentes fases. La primera fase, que fue la fase de planeación, eh, fue la que ya explicó eh, Gonzalo. Durante, eh, en esta fase, pues, eh, hicimos una eh, investigación sobre buenas prácticas a nivel internacional que después, en las dos siguientes fases, eh, eh, implementamos de forma... Eh, eh, piloto eh, en un entorno escolar que fue la secundaria 4 y después eh, buscamos eh, aplicar esta metodología en otras cinco escuelas. Eh, y finalmente eh, buscamos eh, todos estos aprendizajes ya eh, poderla expandir a muchas más escuelas en la ciudad eh, para poder lograr así eh, tener rutas escolares seguras en, en toda la ciudad. Entonces, eh, bueno, eh, el primer proyecto piloto eh, se desarrolló con la Escuela Secundaria 4 Moisés Sanz. Esta escuela se encuentra en la Avenida Rivera de San Cosme y calle Jaime Torres, Torres Bodet en Alcalía eh, Cuauhtémoc. Avenida Rivera de San Cosme es una vía primaria bastante transitada y con altas velocidades. Se seleccionó por ser una escuela pública con dos turnos matutinos. Con dos turnos, uno matutino y otro vespertino. Eh, esto pues también ayudaba a que eh, la comunidad escolar era más grande y como mencionó Gonzalo, pues eh, en horarios nocturnos, eh, pues bueno, también se puede evaluar cómo es la seguridad de, de los estudiantes de esta escuela. Eh, otro factor importante para seleccionar la escuela fue su cercanía a estaciones de metro y BRT. Eh, muchos estudiantes pues llegan en transporte público y eh, realizan su último traslado caminando eh, para acceder a la escuela. Eh, como lo mencioné, tiene uno de sus accesos por una vía primaria y por ser la primera escuela piloto buscamos un mayor impacto. Eh, su, su ubicación en la alcaldía Cuautemoc fue importante, además de ser eh, esta alcaldía una de las mejores servidas en cuestión de transporte público. Eh, finalmente, eh, pues es importante mencionar que además de todos estos puntos, eh, el, el entusiasmo y la apertura de la directora de la escuela fue fundamental para que el desarrollo del proyecto e implementación fuera exitoso, por lo que esto fue un factor importante en la selección de, de la escuela. Una vez elegida eh, la escuela, se definió la línea base que utilizamos para poder analizar y evaluar el riesgo vial en el entorno escolar. Esta línea, la línea base que se utilizó fue la de análisis de conflictos, que como se dijo anteriormente, es una metodología que, que tiene un enfoque preventivo, se basa en analizar los conflictos que suceden en la vía y eh, determinar su grado de, de severidad. Este mismo análisis es importante que se realice eh, antes de que se haga una intervención permanente y después unos meses después de, de realizar la intervención, para poder medir el impacto eh, que puede haber tenido esta intervención permanente. De manera paralela, mientras realizamos la evaluación, se comenzó con la participación y comunicación de actividades con la comunidad escolar. Primero, eh, se habló con la directora de la escuela, se le, se le presentó la problemática y los objetivos del proyecto. Eh, Junto con ella, eh, desarrollamos una ruta a seguir para poder lograr el objetivo del proyecto, que era buscar un cambio permanente en la infraestructura y mejora en el entorno escolar. Durante la primera semana de clases, que es cuando eh, se realizan las reuniones de maestras con madres y padres de familia, se aprovechó este momento para hablar con ellas y explicarles igualmente la problemática y la ruta de trabajo que se llevaría a cabo con las alumnas y alumnos. Posteriormente se tuvo una sesión con, con las y los maestros de los diferentes talleres que se imparten en la secundaria. Eh, en conjunto con ellos se definió eh, cuáles eran los talleres en los que se podría hacer un cruce curricular con el tema del proyecto que era la seguridad vial. Entonces se decidió trabajar con los alumnos del taller de diseño arquitectónico, artes plásticas y diseño gráfico. En estos talleres eh, se desarrollaron durante un bimestre escolar que los resultados de, de las actividades realizadas por cada alumna y alumno fueron parte de, de sus calificaciones. En el primer taller se hizo la introducción de los principales conceptos de la, de la política de visión cero para la juventud con las y los estudiantes de todos los talleres y posteriormente se realizaron actividades por cada taller. Al final, algunos alum, algunas alumnas y alumnos pudieron hacer una presentación de su trabajo y llevarlo a la calle en una intervención de urbanismo táctico. En la introducción con las alumnas, con las y los estudiantes de todos los talleres, se dividió en un módulo teórico y otro práctico. En el módulo teórico se les explicó los diferentes pilares de la visión cero para la juventud, ...así como criterios técnicos para su implementación. En el módulo práctico sobre un mapa del entorno escolar... ...las y los alumnos identificaron los principales puntos de riesgo... ...para acceder al centro escolar y posteriormente... ...se identificaron los elementos de la infraestructura... ...que, estos puntos, eh, que les causaba inseguridad en estos puntos. Entonces, a partir de este taller se, obt se obtuvieron los principales puntos de riesgo identificados por las y los estudiantes, que después serían rediseñados por eh, los estudiantes de diseño arquitectónico. Durante las sesiones de talleres, eh, durante las sesiones por taller, se definieron actividades particulares. Eh, en el taller de artes plásticas, las y los estudiantes elaboraron su pro, sus propios volardos para la intervención de urbanismo táctico con cubetas y guacales. Cada uno de estos volardos estuvieron personificados con elementos de la calle que a los alumnos les parecieran característicos de su recorrido a la escuela. En el taller de diseño gráfico las y los estudiantes elaboraron sus propios carteles con mensajes relacionados a la seguridad vial. Estos carteles después se colocaron en la como táctico, como señalamiento vertical. Y eh, en el ta taller de diseño arquitectónico, eh, los alumnos rediseñaron la calle inmediata a su entorno escolar. Finalmente, todos estos trabajos fueron presentados por los mismos estudiantes en una feria llevada a cabo la mañana eh, de la intervención de urbanismo táctico. Aquí eh, se puede ver una alumna del taller de diseño gráfico junto con la directora de, de la escuela, presentando su trabajo a la comunidad escolar. Y aquí se, ve, se, se puede ver también alumnos del taller de diseño arquitectónico, igualmente presentando sus rediseños a la comunidad escolar y explicando la razón por la que eh, tomaron esas decisiones. Al finalizar la presentación eh, de estos trabajos se llevó a cabo eh, a través de la herramienta de urbanismo táctico el rediseño de la calle, principalmente de los dos cruces inmediatos a la entrada y salida de la comunidad escolar. Se colocaron los volardos que elaboraron las mismas eh, alumnas para delimitar el área en la cual se colocó pintura y poder así trazar el rediseño de los cruces. Finalmente, se colocaron los carteles con, eh, con los mensajes que elaboraron los estudiantes. Y... Y bueno, aquí ya se puede ver el resultado final de, de la intervención de, urban, de urbanismo táctico. Eh, lo que se buscó fue reducir la distancia de cruce eh, de los estudiantes en los dos cruces inmediatos a su entrada y salida. Eh, esto fue bastante eh, motivante porque a la hora que salían los, los alumnos se dieron cuenta que su trabajo eh, podía estar eh, pues ya ejemplificado en la calle, entonces pues ellos mismos después eh, lo, lo fueron cuidando. Y bueno, una vez concluida la intervención, es importante eh, garantizar la sostenibilidad del proyecto, eh, pues para ello es importante localizar a una campeona o campeón eh, que pueda ser líder y llevar a cabo la replicabilidad de estas actividades en su comunidad escolar. En este caso, eh, la directora de la escuela, eh, una vez que terminó nuestra intervención con la comunidad escolar, y al ver el éxito de las actividades entre las madres, padres y estudiantes, eh, cada día durante la entrada y salida de, de los estudiantes sacaban los volardos elaborados por los mismos alumnos eh, para delimitar las áreas de resguardo para sus estudiantes. Bueno, esto también siempre lo hacía con el apoyo de los estudiantes, las madres y los padres de familia, ¿no? Entonces, eh, pues después de algunos veces, meses de realizar estas actividades y de tener pláticas con, con algunas autoridades, eh, pudo eh, obtener que, eh, con el apoyo de la Agencia de Gestión Urbana, eh, colocar volardos retráctiles en el exterior de la escuela, ¿no? Esto, pues, le ayudó para tener una mayor protección de sus estudiantes y evitar que eh, los vehículos estacionaran sobre estas áreas. Asimismo, con, con nuestro apoyo, logró que se colocara un estacionamiento al exterior de, de la escuela para que sus estudiantes que llegan en bicicleta pudieran estacionarlas eh, ahí de manera segura. Y, bueno... Aquí vemos como ella misma también adecuó el, el espacio colocando algunas plantas y mensajes eh, para promover el uso de la bicicleta eh, dentro de la misma comunidad escolar. ¿no? Entonces, eh, bueno, es importante eh, contar con una campeona en las comunidades escolares como la directora de esta escuela para que estas actividades perduren en el tiempo entre la comunidad escolar y poder desarrollar más acciones, como fue en este caso una rodada a la escuela durante el día de caminar y pedalear a la escuela, celebrada durante el siguiente ciclo escolar. Entonces, eh, bueno, con esto voy a comenzar el segundo ejemplo de aplicación en, eh, de, de la metodología de visión cero para la juventud en la Ciudad de México, eh, que, bueno, esto se hizo se buscó ya aplicar esta metodología de manera más sintetizada eh, en cinco escuelas más en la Ciudad de México durante el siguiente año escolar, que fue el año escolar 2018-2019. Eh, Entonces, eh, bueno, las escuelas que se seleccionaron para trabajar durante el ciclo escolar 2018-2019 eh, se encontraban en la eh, Alcaldía Cuauhtémoc, la secundaria 4 Moisés Sanz, también se trabajó con ella durante este ciclo escolar. La, eh, la Alcaldía Iztacalco, eh, trabajamos con eh, comunidades escolares y con niños de diferentes edades. Eh, se trabajó con el Jardín de Niños eh, Luz María Cerradel, la Escuela Primaria República Española y la Escuela Secundaria René casín y con una escuela en la, la Alcaldía Coyoacán, una escuela primaria eh, Diego Rivera. El, las eh, escuelas, principalmente de la Alcaldía Iztacalco, eh, se seleccionaron porque se encuentran al oriente de la ciudad, en una zona con índices altos eh, de marginación. Eh, también se encuentran en una manzana con una gran concentración de infraestructura educativa. Hay dos secundarias, dos primarias, un jardín de niños, una biblioteca y un centro de maestros, por lo que el impacto y el, la gran cantidad de niñas y niños eh, circulando alrededor de la escuela, eh, pues, principalmente en las mañanas y en las tardes, pues, es muy alto. Y, bueno, otro factor importante fue que también se encuentran cerca de estaciones de metro, eh, BRT, metro y BRT. Además de que eh, en la vía primaria inmediata a ellas se encuentra un carril reversible, que si no se cuenta con la infraestructura adecuada, eh, pues este carril puede presentar un alto riesgo para las niñas y los niños de las escuelas cercanas, que incluso ya, ya ha presentado bastantes conflictos con varios estudiantes de la comunidad escolar, principalmente en la secundaria. Y bueno, como ya lo mencioné, porque tiene su acceso en vía primaria. La actividad que se da, desarrolló durante este ciclo escolar eh, fue principalmente la organización del día de caminar y pedalear a la escuela con estas cinco comunidades escolares. Primero, eh, así como en el primer año piloto, se llevó a cabo la planeación con la comunidad escolar. Se eligió junto con las madres de familia las rutas por las que se caminaría o se pedalearía este, durante la celebración del día de caminar y pedalear a la escuela. Eh, posteriormente se llevaron actividades con las y los alumnos de las diferentes escuelas para introducirles los conceptos de Visión Cero para la Juventud y el objetivo de la celebración del día de caminar y pedalear a la escuela. Aquí es un ejemplo del de, eh, trabajo que se hizo con los niños del Jardín de Niños, eh, pues bueno, las metodologías de aplicación, de explicación eh, de los diferentes conceptos, pues se tienen que ir adecuando a los diferentes eh, grados, y edades de, de los niños, ¿no? Entonces, eh, claro que no hicimos la misma actividad para los niños de jardín de niños que con los niños de, eh, de primaria y eh, secundaria. Entonces, con los niños de, de primaria y secundaria, eh, a, eh, pues una de las actividades fue que eh, reconocieran y recordaran sus recorridos a su casa, de su casa a la escuela y después lo dibujaran en mapas. Eh, en estos mapas eh, les pedimos que nos indicaran el modo de transporte por el que se trasladaban y aquí tenemos el ejemplo de dos mata, mapas que en el de la izquierda es de un estudiante que se traslada caminando y en el de la derecha es de un estudiante que se traslada en automóvil, ¿no? Entonces eh, bueno se puede ver un poco la diferencia de cómo eh, pues reconocen el camino de maneras distintas, dependiendo del modo de transporte por el que se trasladan. Eh, una vez que se hicieron eh, conscientes de su recorrido, eh, les pedimos que, que en estos piecitos escribieran eh, lo que les gustaba eh, en color naranja y lo que no les gustaba en color rosa de su recorrido. ¿no? Entonces ahí tuvimos como de mayor más específica todo... Eh, los elementos que sí les gustaban, en algunas ocasiones, pues eran, les gustaba el puesto de paletas de lados, o les gustaba que hubiera perritos, eh, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, después, los piecitos, así como estas lupas, nos eh, ayudaron eh, y sirvieron como materiales explicativos para que durante el día de caminar y pedalear a la escuela eh, pudieran los niños y las niñas mostrar en el recorrido qué era lo que les gustaba y lo que no les gustaba. En el caso de las lupas nosotros las elaboramos, pero durante el recorrido ahí por ejemplo nos mostraron lo que, lo que no les gustaba, ¿no? que era el color rosa y en color naranja lo que sí les gustaba. Entonces, eh, bueno, estos materiales al final fueron bastante útiles para que eh, igualmente las mismas madres de familia pudieran mostrar a, a los representantes de, de la alcaldía los principales riesgos que las niñas y los niños eh, perciben y presentan en su traslado a la escuela y eh, que las madres pudieran mencionarlo en, en el evento de clausura eh, al final de la caminata o de la rodada a la escuela. Gracias Sonia y Gonzalo por la presentación. Antes de las preguntas, les recordamos que la tercera y última parte de los webinarios será el jueves primero de agosto, respectivamente a las 10 de la mañana. Les compartiremos la lija por correo electrónico o lo pueden encontrar en nuestra página web mexico.itdp. Ahora, si hay preguntas, favor de escribirnos en el Q&A, Preguntas y Respuestas, localizado en sus pantallas, y tomaremos sus preguntas. Eh, ¿cuál, fue, ¿Cuál fue el resultado de la evaluación de impacto de la integración de urbanismo táctico? Eh, la, la evaluación de urbanismo táctico, eh, eh, digamos, eh, en este momento eh, está sin hacer una evaluación posterior porque el, el gobierno de la ciudad ya, digamos, eh, tiene un diseño para intervenir a avenida de San Avenida de San Cosme eh, frente a la secundaria 4 y también frente a la secundaria anexa a la normal, que está a una cuadra, y estamos tra, trabajamos con ellos en ese diseño en el que esperamos que sea, la, digamos, una zona escolar eh, modelo donde y podamos evaluar eh, con con la metodología de análisis de conflicto de tránsito, eh, eh, digamos toda esta intervención. Tenemos ya las líneas bases para eh, línea de base para, toda la, para para ambas ambas escuelas y digamos que sería la misma zona escolar. Y que esperábamos que esta intervención se realizara durante el verano, pero parece que se va a posponer. Ahora sí, la otra pregunta es de Antonio Colín. ¿Cómo valo, valoran el impacto potencial de las intervenciones? Bueno, eh, pues, eh, pues, simplemente pues, cuando trabajamos eh, eh, eh, con las la comunidades sociales, pues, necesitamos que, que hubiera el mayor número posible de estudiantes y entonces eh, con ello pues poder llegar a más eh, estudiantes, madres, padres, familia con la comunidad escolar. Eh, y además de la línea de, de base, digamos, con, con la metodología de, de conflicto de tránsito, que nos permitirá también eh, ver cómo se reduce el riesgo eh, con una, de una manera cuantitativa. no Ahora otra pregunta viene siendo de Aida. ¿Cuál fue la respuesta de los conductores? ¿Se presentó resistencia ante los ajustes a los cruces peatonales? Tenemos que leerlo con distintos tipos de, de conductores, eh, digamos, en general los, los automovilistas estuvieron eh, satisfechos con la intervención porque, digamos, con los carteles y, digamos, toda esta señalización, pues quedó claro que es un tema también de cuidar la vida de... de Jóvenes, eh, jóvenes, ¿no? Y, y, y, y niñas, y esto. Eh, sin embargo, en la calle Jaime Torres-Gobet, justamente donde se hizo la extensión de banqueta que ya cuenta con eh, eh, largos retráctiles, la eh, vuelta a la derecha, una ruta de, de micros, así de la Ciudad de México, que eh, se vuelve un poco más dentro su, su vuelta a la, a la derecha, y son, digamos, eran los, eh, digamos, esa, ese, esa vuelta tan rápida era el digamos, el principal factor de riesgo a, los, a, los, a las y los alumnos. Y, eh, digamos, de, de vez en cuando quieren aflojar los volardos, pero eh, la directora envía al conciente de la escuela a apretar los volardos para que no se los lleven. Y hay una pregunta de Nayeli. ¿El urbanismo táctico se realiza siguiendo la normativa actual de señalamiento? Sí, eh, se, eh, los colores de, las, de la pintura eh, sí. se sigue a partir de las normas técnicas. Eh, no, por eso es normalmente verde, amarillo o blanco nada más, eh, en el caso de la Ciudad de México. Otra pregunta de Daniel. Buenos días, saludos desde Costa Rica. ¿Cómo le dan sostenibilidad a este tipo de productos? programas en las escuelas o solo se tenía visualizado el piloto? Eh, donde podemos observar la, el, el efecto de sostenibilidad de, asociado a la apropiación de las medidas por parte de la comunidad escolar es en la secundaria 4, eh, que a través de la propia comunidad se ha ido pidiendo que se escale el proyecto. ¿no? Primero cuando digamos, la directora y la los padres familia exigieron que se colocara infraestructura más, más permanente y el gobierno, aunque no tenía recursos, pues instaló, eh, digamos, eh, los retráctiles usados, ¿no? que, que en ese momento era lo que tenían, y algunos otros elementos de confinamiento que los adaptó para poderlos utilizar como parte de, los, de la seguridad vial. Y también, eh, ¿se escuchó lo otro? Pero, entonces eh, bueno entonces en ese sentido y luego se repitió eh, la directora pidió otro tipo de intervención exigió algunas otras cuestiones y también por no es coincidencia que esta digamos en algún momento va a ser la primera zona escolar segura de la ciudad eh, se debe en gran medida a la exigencia de la propia comunidad escolar nosotros digamos ahora entrando en este tercer año pues está, está toda esta participación y la directora también ha pedido otro tipo de intervenciones que se van a llevar a cabo en octubre de este año, en el día de caminar y pedalear a la escuela. Entonces, en ese sentido, la, la sustentabilidad pues, depende mucho de la apropiación de, de las propias escuelas eh, en la medida en la que las autoridades empiezan a responder más eh, a este, digamos, a estas, a estas necesidades y empieza a haber más, más presupuesto para, para ello. Sí, muchas gracias. Eh, también me gustaría agregar un poquito eh, en, este, en esta respuesta, creo que el cruce curricular que logramos encontrar en, en la escuela eh, puede ayudar a que la comunidad escolar replique esta misma actividad durante pues, las actividades eh, o el programa académico y que después ya se vea como replicado en otras actividades. Y bueno, voy a repetir la respuesta anterior, que si sí se siguió una eh, normativa eh, actual de señalamiento durante la intervención de urbanismo táctico, y si sí, eh, los colores eh, que se utilizaron respondieron a las normas técnicas, eh, que fue el verde, el, el amarillo y el blanco, eh, por eso no utilizamos otro color en la aplicación de la pintura. Enrique Martínez pregunta. Nos gustaría saber dónde podemos encontrar mayor información sobre la metodología de análisis de conflictos, sobre todo el diagrama. No, pero... Eh, nosotros eh, tra tradujimos esta, esta metodología de, del inglés con, con ayuda del eh, CDC, que es el Center for Disease Control, que es el Centro de al Control de las Enfermedades de, de Estados Unidos. Eh, y eh, tendremos una publicación al respecto eh, próximamente donde se mostrará este ejemplo. Y digamos, si, si te interesa, pues te eh, podemos enviar los, los formatos y esto eh, antes de que de que lo hagamos eh, más público. Y también hemos trabajado con el gobierno de la Ciudad de México, puesto que es una, digamos, la, esta, esta gran ventaja de la metodología de, de no contar muertes y lesiones, sino contar eh, situaciones que, que si no se modifican, eh, pues, pues, generarían un, un, una lesión o un, otro tipo de mercáncer, Los costos de material... Didáctico y camisetas, ¿fue patrocina, patrocinados o lo cubrió la Asociación de Padres? La pintura del primer año la patrocinó eh, COMEX y eh, las camisetas y otros costos pues han tenido más bien el, el patrocinio de, de ITVP y la fundación de la FIA hasta hasta el momento. Ni de ni pregunta. Buenos días. ¿Ustedes gestionan los apoyos por parte del gobierno para las escuelas? O oh, ya, yeah. ¿es la motivación por parte de los directivos ante la respuesta de los alumnos? Eh, para poder trabajar con las escuelas siempre se tiene que hacer de manera oficial. Eh, se se debe entregar un oficio eh, al ingresar a la escuela, eh, se le lleva a la directora, pero eh, también se debe llevar el oficio a las autoridades educativas de, de la ciudad. Eh, entonces sí es importante que eh, de alguna manera este, pues, estén avisados del trabajo que se quiere hacer con las comunidades escolares y... Eh, eh, también ya dependerá de, de la directora el director si eh, da apertura eh, sin haber tenido respuesta de la Autoridad Educativa Federal. Y en el caso de la Autoridad Federal, eh, Educativa Federal, es el caso de la Ciudad de México, ¿no? que es en, donde en la, único, en la única entidad federativa donde la educación eh, básica y escolar no se encuentran desen, descentralizadas. En el caso de los estados, pues, depende de las de la propias secretarias de educación de los, de los estados y, digamos, en marco de las distintas reformas educativas, esto es posible por, eh, digamos, la autonomía escolar, ¿no? Que ellos pueden hacer, este, digamos, este tipo de, de adaptaciones a la, a la currícula y este tipo de otras cosas donde ya digamos, más libertad de, de la que existía antes. José Miranda pregunta, buen día. ¿Cómo convencer a los padres de familia para que permitan que sus hijos participen en el paso ciclista? Cuando el hecho de llevarlos a un entorno externo a la escuela implica riesgos y responsabilidades legales si llegará a, pas a pasar algo con algún menor de edad. Es una es una muy buena pregunta. Eh, la... Nosotros nos animamos a apoyar a esto porque fue una iniciativa de la propia escuela, una iniciativa de la, de la propia directora. Eh, digamos, el ITDP eh, ayudó con el, junto con el gobierno de la ciudad, de la Secretaría del Medio Ambiente ese entonces, a conseguir las eh, digamos, bicicletas prestadas para los niños que no tuvieran y también eh, hacerlo en el marco del día de caminar y pedalear a la escuela, salir de la de la oficina de la alcaldía Cautemo para que también funcionarios de, eh, para que funcionarios de la, de la propia alcaldía y en este caso no tuvimos al alcalde pues, nos hubiera gustado tenerlo eh, fueran conscientes de, de la necesidad de mejorar el, el condición de Seguridad Vial y un equipo de de, de, de digamos, expertos nos acompañó en, en, en el paseo eh, pero, pues sí, la directora hizo una gestión muy adecuada con los, con los padres de familia, digamos, es una per, persona con muchísima credibilidad en la comunidad escolar, puesto que ha mejorado mucho el, digamos, la, la calidad de la, de la escuela y está muy comprometida, ¿no? Entonces, digamos, en, en caso de que haya algún personaje así que, que no va a poner en, en riesgo la vida de los niños, no va, va, va a ver, va a realizar la logística, y va a hacer todo esto y es alguien que, que tienen confianza en los padres de la familia, pues puede pasar, en este caso fue la directora, pero pues puede ser una, una madre o un padre de familia que lo organice, pero sí se necesita un campeón interno para este tipo de actividades que no venga de alguna organización de fuera. Eh, y bueno, sí, el proceso que se llevó, como ya mencionó este Gonzalo, pues surgió desde la directora, pero lo, lo primero que hizo fue aplicar un formulario a los estudiantes en donde pues les preguntaba, les hacía tres preguntas. Eh, una era eh, si querían participar, si sabían andar en bicicleta y si creían que sus papás les iban a dar permiso. A partir de estas eh, tres preguntas, eh, bueno, nosotros le mencionamos que en ese momento no podíamos como llevar a todos los estudiantes y no teníamos que hacer una selección de un número un poco reducido, este, y a partir de estas tres preguntas, ella hizo como la selección y posteriormente pidió el permiso a los padres eh, de familia, ¿No? Entonces sí es importante que, que pues, esta eh, campeón, campeona pueda como llevar un proceso eh, y se tenga cuidado con el número de, de niños, ¿no? Que se lleva en el recorrido para pues, su seguridad principalmente. José Susano pregunta. ¿Qué tan conveniente es la participación del transporte público y de las autoridades de gobierno para esta metodología? El, digamos, en la parte de transporte público eh, eh, varía mucho por escuelas, ¿no? en las escuelas primarias que están muy bien distribuidas en el territorio, eh, muchos niños eh, caminan, caminan a ellas. En el caso de las secundarias que son un poco menos eh, hay, hay más, eh, digamos, en, la ciudad, en el caso de la Ciudad de México eh, digamos, hay, hay varios varias niñas y niños que eh, toman eh, algún, algún modo de transporte público o más, en algunos casos masivos como metro, metrobús en, el, en la Ciudad de México y entonces por eso y luego y, y posteriormente después, después, caminan por eso se, se, se tomó esta consideración en estos criterios. Sin embargo, eh, eso depende mucho de la ciudad. Pues si, si en su ciudad no, no, no, es, no es importante, pues puede, pueden, pueden obviarlo. Eh, y la parte de las autoridades eh, tiene que ver con la, con la permanencia. ¿no? Eh, digamos, en el día de caminar y salir a la escuela, es claro que, que, que participe el alcalde o que participe el, el diputado local, eh, para que entienda la problemática, camine, opéale con las niñas y los niños. Y de esta manera se dé cuenta de lo que, es, a lo que está expuesto la gente o los padres, o los padres, de, los, los padres de los niños, que, que al final estos padres, estas comunidades, pues también le, le, eh, les vota ¿no? Y se da cuenta que hay esta necesidad de, de incrementar la seguridad vial. Rodrigo Sánchez pregunta, buen día. ¿Es recomendable aplicar la estrategia en escuelas donde la mayoría de alumnos se traslada en automóvil? Cre creemos que sí, eh, que sí es, es, es, es importante por, por distintas eh, razones. Eh, por un lado, eh, si en, todos en algún momento de la vida, todos somos peatones. Eh, entonces, eh, inclusive, digamos, el tema de las... De las rondas y cuestiones así, pues digamos, puede, puede inclusive estar expuesto a, a riesgos reales los, las niñas y los niños eh, que, que van en automóvil, pero también hay un tema de, de conciencia, eh, ¿no? De, de ver que hay otros, otros modos, ¿no? Digamos, como mostró Sonia, digamos, la percepción de la de la calle y de la ciudad es completamente distinta con y sin automóvil, ¿no? Eh, digamos, vieron esos, esos mapas, son, son significativos, en donde muestran cómo, eh, digamos, los, los niños que solamente van en, en automóvil, pues perciben, ubican una gasolinera y ubican la escuela. Es todo lo que entienden de su ciudad. Y el niño que va, o la niña que va caminando eh, es mucho más consciente de todo lo que sucede a su alrededor, lo cual eh, normalmente es... Eh, puede ser importante en, en, su, en su formación y que lo vayan descubriendo desde chicos. Entonces, digamos, esto es, esto es importante. Y la parte también de, digamos, de cultura eh, de la movilidad, ¿no? Digamos, el efecto que puede tener esto con los niños, pero también con las madres y los padres de familia en la manera en la que manejan, no solo en la zona de la, de la intervención, ¿no? sino, digamos, salirse un día digamos, por ejemplo, el día de caminar en la escuela se si es dice un día de tu perspectiva cotidiana que vas en coche y ver, experimentar la ciudad como experimentan otras, otras personas, pues puede ser una, digamos, una situación enriquecedora y, y formativa y contribuir mucho más a la, digamos, a una buena cultura de la movilidad eh, enfocada en respetar normas, reglamentos y algunas otras cuestiones así. Por eso creemos que es importante. En la Ciudad de México vamos a trabajar este año también con un jardín de niños que está en que está en polanco y eh, digamos eh, con las carriolas y eso muchas mamás caminan con la carriola y tienen los cruces a pesar de que muchas de ellas usan coches eh, eh, en el momento que sacan la carriola y este tipo de cosas se sienten expuestos al, al riesgo vial y es por eso que quieren también tener esta, esta intervención pero bueno desde luego vamos a saber más del tema en lo que avanza este proyecto Enrique Martínez pregunta ¿Cómo están evaluando la resiliencia del proyecto en los diferentes planteles? Ejemplo, ¿qué ha hecho la secundaria 4 después de su intervención? Bueno, eh, después de la primera eh, intervención, eh, la secundaria 4 pidió, la, pidió que quería algo diferente entonces, y, y pidió el tema de las bicicletas. Eh, y, digamos, este año eh, está viendo que se sume con una, digamos, especie de feria de, feria de ciencias. Y en algún momento, eh, digamos, también con la, conociendo, digamos, en la reforma educativa anterior, no, no tengo claro en la reforma educativa actual, existía la figura de donde eh, los propios, puede haber una propuesta de secuencia didáctica trabajada por una, por un, por un, una profesora, un profesor o una directora y que ésta se la proponga a sus autoridades escolares para que se repliquen en otras escuelas. Esto, digamos, es algo que le interesa a la, a la secundaria 4 y que no tenemos claro si con la nueva reforma educativa también se, se puede mantener eso. Y bueno, también mencionar que, eh, por ejemplo, el visitacionamiento que les mostré, eh, bueno, eso surgió también desde la, la misma directora. Eh, nosotros en algunas actividades o el buscar la implementación de la infraestructura en este caso, eh, únicamente nos eh, funciona como interlocutores para que esto sea posible. Sin embargo, ha sido algo que, que ella eh, pues, ha buscado. Y eh, bueno, también eh, le, le gustaría o quiere eh, realizar actividades culturales alrededor del entorno eh, escolar en bicicleta, por ejemplo, para promover el uso de la bicicleta entre la comunidad escolar, eh, pues es algo que nos ha comentado, sin embargo, pues claro, eh, se tiene que pues, gestionar con algunas entidades para que se pueda hacer esto posible, ¿no? Entonces, eh, tiene ya en mente varias actividades que eh, pues nosotros únicamente vamos a ir este, pues apoyándole en en el contacto con las personas adecuadas para que pueda llevar a cabo las actividades. Daniel Ramírez pregunta, ¿tiene planeado el ITDP junto con la nueva administración lanzar alguna convocatoria para que sean los administrativos escolares o los padres de familia quienes propongan su escuela para una nueva, para una intervención? Esta semana tenemos reuniones con eh, las autoridades eh, de educación del gobierno de la ciudad y con la Autoridad Federal Educativa en la Ciudad de México, que, que es quien tiene cargo de primarias, eh, secundarias y preescolares. Pues, si sí, hay una pregunta, es del chat. Dice, cuando la comunidad escolar pone resistencia, ¿se cambia la elección de colegio o existen técnicas para trabajar en esa resistencia? Eh, es muy, muy muy buena pregunta. Eso es algo que platicamos mucho con, con la gente sustrans Sustras cuando, cuando aplicamos la, la metodología y eh, digamos eh, si vamos a la, a la diapositiva que, que, que habla de los cuatro pasos eh, del modelo de cambio de comportamiento eh, Tuvimos, eh, digamos, eh, esa historia de ellos, ¿no? Que ellos constantemente están trabajando con alrededor de 120 escuelas. Ellos no con el tema de seguridad vial, sino tratando de fomentar que, que más eh, niñas y niños siguen en vigera escuela, ¿no? Y logran a, a aumentar de 5 a 10 a 50 por ciento. Y, eh, digamos, la, la, digamos, por ejemplo, en el primer paso de sensibilización, eh, hay algo que es muy importante que nos hicieron nos insistieron mucho en no ser prescriptivo no eh, llegar eh, da, con preguntas más que con, más con respuestas es como una de las principales estrategias como para prevenir que se generen ese esos esos rechazos eh, entonces eh, a, a enfocarse no ¿Qué, qué es lo que podría cambiarse qué es lo que digamos, eh, se podría hacer mejor para que haya más, mejor seguridad vial, para que, eh, digamos, eh, se usen modos más sustentables. Eh, hasta ahorita nos ha funcionado y no hemos eh, experimentado estos, estos rechazos, pero, digamos, eh, hemos seguido muy al pie de la letra esta, esta guía y esta, esta recomendación. Y eh, en también en eh, digo, eh, digo en general que, y también hoy te Sonia pues, cuenta un poco una experiencia donde creo que si hay alguna cuestión eh, bueno eh, tuvimos un, un caso con una ex escuela en expansión de cinco escuelas eh, un poco de resistencia eh, por parte de la directora sin embargo al platicarle eh, con mayor detalle lo que lo que se trataba eh, Después platicar con las madres de familia eh, fue fundamental, ¿no? El poder tener el enlace con las madres y poder llevar a cabo la, la actividad. Eh, pero sí es importante, eh, mientras mejor convencidos estén o convencidas estén como la gran cantidad de, de personas en la comunidad escolar, es mejor. Sin embargo, pues se puede justamente encontrar a esta persona campeona dentro de la comunidad para que igual desde adentro se pueda como expandir este entusiasmo o, o esta necesidad ¿no? de, de poder como desarrollar la actividad en, en la escuela. La anterior reforma educativa eh, puso en el papel, ¿no? digamos, eh, esta autonomía escolar donde digamos la autoridad principal dentro de la escuela, pues directo, la directora, el director, los maestros, a pesar de pertenecer a un sistema más grande. Sin embargo, eh, cuando se aplicó esto, digamos, este, este tipo de cambios eh, normativos todavía no estaban eh, perfectamente asimilados en, en, en la comunidad escolar, especialmente en directivos y en, en, en los directores, ¿no? Entonces, eh, sí también fue muy importante, eh, tenían miedo de que, de que fueran a ser eh, sancionados o, o, o regañados eh, por sus autoridades escolares ¿no? Entonces, eh, de la misma manera en el caso de la Ciudad de México fue fundamental informar de todo esto y solicitar la autorización de la, de la Autoridad Federal Educativa que creo que también era una de las cosas que, que, que tenían miedo en, en algunos de los casos ¿no? los, los directivos eh, yo creo que esto debe, debe variar mucho por por entidad federativa, ¿no? Y hay, hay algunos lugares donde se pues, aplica más control que en otros. Pero creo que siempre es fundamental informar a, la, a, la, a las autoridades y esto se informa a los supervisores escolares porque digamos, no, que no haya ninguna sorpresa y que no, y no generar una situación incómoda a los directores o maestros. Y ahora la última pregunta viene siendo de Antonio y dice, al momento de efectuar la dinámica, colaborativa con los estudiantes de la escuela, ¿qué expertos se integ integraron para efectuar las tareas de integración? Eh, pues bueno, al frente de cada uno de los talleres sí estuvieron presentes personas, pues expertas o con la profesión de cada taller, por ejemplo, en, en artes clásicas, pues estuvo una eh, compañera que tiene experiencia en en diseño eh, visual, eh, arte visual, eh, en diseño arquitectónico, pues este, estuve yo, que tengo eh, mucha experiencia en el tema del diseño urbano, y eh, en diseño gráfico estuvo otro experto eh, que ha desarrollado muchos proyectos eh, pues gráficos ¿no? en temas de movilidad entonces bueno con todo esto también nos acompañaron este, dos psicólogos ambientales que nos ayudaron a, a hacer mucha, mucho esta metodología de bueno, esta metodología participativa y cómo tra transmitir los mensajes correctos eh, pues al, al nivel a las edades con las que estábamos trabajando. Muchas gracias por las preguntas y gracias por acompañarnos. Les recordamos que la tercera y última parte de los webinarios será el jueves 1 de agosto, respectivamente a las 10 de la mañana. Y este significa, la presentación es de organización del día de caminar y pedalar a la escuela. Les compartiremos la lija por correo electrónico o lo pueden encontrar en nuestra página web mexico.itdp.com. .org. nos vemos el jueves.